Sacas tu móvil y te tomas una autofoto. La puedes ver en tu galería de imágenes, pero ¿realmente sabes cómo guarda esa foto tu móvil? Yo soy Hans y esta es Introducción a la Codificación de la Información. Para entender cómo guarda tu móvil toda tu autofoto, primero tenemos que entender cómo funciona nuestra cámara del móvil. Una foto, al final, es una representación de la realidad. Para poder obtener esta foto, tenemos que conseguir plasmar los rayos de luz en un trozo de papel en este caso en el caso del móvil tenemos que guardar esa información en formato digital y para ello nuestra cámara del móvil también tiene un papel donde plasmar esta información la cámara de tu móvil tiene varias partes primero podríamos observar que tiene una o varias lentes para enfocar correctamente los rayos de luz rayos de luz que irán a un sensor es decir el papel de la foto y aquí aquí es cuando tenemos que empezar a codificar el mundo real en unos y ceros. El sensor convierte en señales eléctricas la luz de diferentes voltajes. Estos voltajes son transformados a números. Sí, a números. El software de la cámara va a recoger una cuadrícula llena de números. La cámara no puede guardar realmente toda la información del mundo exterior. Tiene que codificarla y eso va a implicar perder información. Ahora vamos a guardar esta información en la memoria UFS del móvil, que lleva a ser lo equivalente a su disco duro, un sistema que únicamente guarda ceros y unos. Para conseguir adaptar la información del hardware donde se va a almacenar, o mejor dicho, para conseguir codificar esta información, vamos a hacer uso de un recurso conocido, los píxeles. Vamos a empaquetar al mundo real nuestra autofoto en pequeños cuadrados. Nuestra imagen será una cuadrícula de dos dimensiones con cuadrados de diferentes colores que a ojo de vista humana permitirán visualizar la imagen que hemos fotografiado. ¿Y cómo vamos a representar este cuadrado? Antes de pasar nuestra foto a unos y ceros, vamos a tener un paso previo. El sensor de la cámara nos ha convertido las señales eléctricas del sensor a números. Estos números son los que vamos a guardar. Y es que los números decimales tienen conversión directa a binario y de esta forma podremos guardarlos en la memoria flash de tu móvil. Ya sabemos cómo se codifican las imágenes, qué sencillo, el mismo estándar mundial. Nuestra autofoto ha sido hecha mediante la representación numérica de la realidad. El sensor de la cámara nos ha transformado la luz visible en una cuadrícula de números o píxeles que hemos transformado a binario y hemos guardado en la memoria flash de nuestro móvil. ¿Pero sabes cómo se codifica un mensaje de texto? Resulta que esto ha sido una gran batalla que a día de hoy nos obliga a los programadores a estar atentos. Una buena forma de codificar la información podría ser asignar el número 1 a la letra A, el número 2 a la letra B y así consecutivamente. Ya sabemos que el sistema decimal tiene conversión directa a binario, por lo que esto funcionaría. Pero en ese momento, otra persona podría venir y decirnos que tiene más sentido que guardemos el número 1 para el número 1, es, es el dígito 1, el 1, para el número 1. Y que no empezáramos a meter letras hasta que tuviéramos codificados todos los números. Y en este momento, alguien más vendría y nos diría que los saltos de página, que también se tienen que codificar de alguna forma, deberían estar al inicio. Y los caracteres especiales, como el símbolo de la suma, la resta, la coma, el punto también. Y cuando por fin nos habíamos puesto todos de acuerdo, vendrán personas de diferentes países del mundo y nos dirán que necesitan meter también los caracteres chinos, los japoneses, los griegos... Y hasta de la ñ nos habíamos olvidado. Pues esto que puede sonar a chiste es exactamente lo que ocurrió en esta lucha por la codificación del texto. Exactamente, el sistema que se usa actualmente es asignar un número a cada letra o dígito pero hay varios estándares uno de ellos es el ASTI el sistema americano de la codificación cuando este sistema se creó no tenía más que caracteres propios del inglés esto obligó más adelante a crear el ASTI extendido una tabla más grande con más caracteres hay muchos muchísimos sistemas de codificación de texto pero otro que quiero destacar es unicode un sistema que como otros ha intentado unificar los caracteres. Exactamente, UTF-8, 8-bit Unico Transformation Format, o en otras palabras, codificar los dígitos en bloques de 8 bits, es un formato que usamos actualmente. Pero, ¿qué es esto de bloques de 8 bits? Para entender esto, tendríamos que entender un poquito de binario, así que aquí se viene Clase Express de Binario. Nuestro sistema numérico actual es el decimal. Tenemos 10 dígitos para representar todos los números. Pero el sistema binario únicamente tiene dos, el 0 y el 1. Esto ha sido de gran utilidad para la informática, debido a que los discos de memoria guardamos únicamente dos estados. Una forma muy natural de aprender binario es contar. El 0, en decimal, se corresponde con el 0 en binario. El 1 con el 1. El 2, eh, cuidado con el 2, no tenemos 2 en binario, por lo que... Igual que en el sistema decimal, cuando llegamos al número máximo de nuestro sistema, agregamos un 1 a la parte izquierda y volvemos a 0 a la parte derecha, es decir, el 2 podríamos representarlo como 1, 0. A partir de ese momento ya es intuitivo saber cuál sería el 3, 1, 1, del 1, 0 pasaríamos al 1, 1, el número 4 sería 1, 0, 0, el 5, 1, 0, 1 el 6, 1, -1 -0, el 7, 1, 1, 1, el 8, 1, 0, 0, 0, y el 9, -1, -0 -0 1, Ya sabemos contar el binario, ya podemos transformar números sencillos en binario sin mucho esfuerzo. Y aquí se acaba nuestra clase express de binario. Los discos de memoria UFS, en el caso de los móviles, guardan cada uno de estos ceros y unos representados en dos estados diferentes. Cada 1 o 0 que introducimos es un bit, en otras palabras. Y volviendo a la codificación del texto. Cuando guardemos una letra, el sistema reservará 8 estados del disco duro para almacenar una letra. Por ejemplo, si quisiéramos guardar la letra A, que correspondería con el 0, en nuestro disco duro se guardaría 0, Bueno, 8 ceros, para que menos entendamos. ¿Y por qué 8 ceros? porque los datos se guardan seguidos uno de los otros, de forma que no podíamos saber si hay 8 letras A o U. De forma que el método más inteligente es guardar, reservar ese espacio de 8 espacios, es decir, ese espacio de 8 bits, para guardar cada letra o dígito. Y menudo protocolo para guardar una simple letra. Hoy en día, Existen las memorias flash, los discos SSDs, los discos duros, que permiten guardar la información de forma rápida y abundante. Pero antiguamente se han usado varios sistemas, desde tubos de vacíos, hasta tarjetas perforadas, y si nos pusiéramos puristas, hasta el abaco es un sistema de codificación. Pero la clase de historia se viene la siguiente semana. Esto ha sido Introducción a la Codificación de la Información, un vídeo de la serie de fundamentos de hardware, Volveremos a este tema cuando hablemos de almacenamiento, pero por el momento ya sabes cómo se guarda tu foto en unos ceros